permiso <risa> bueno, acá les quiero les quiero hacer una entrevista para saber los beneficios que tienen el uso de las tecnologías acá en el profesorado, en el área y en particular para todas las personas sordas